para amenazas, provocación y violencia agravada. Lo condena a cumplir la pena de dos años en el centro de corrección y rehabilitación de Vista del Valle. Segundo, mantiene la medida por mayoría de votos. Tercero, encima al imputado del pago de las costas por estar asistido de una defensa pública. El hecho ocurrió el viernes 2 de marzo del año 2018. Familiares del OXISO repudiaron la decisión del tribunal.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 Yo nunca había visto eso que una gente le echan dos años, hasta por una galleta una gente le echan hasta cinco años. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.